Bienvenidos, amigos, de nuevo a RoboJam. Bueno, en este momento estamos ya haciendo el recorrido de lo que fue el reto RoboSketch y distro Entonces, vamos a ver los resultados. Ya vimos Steam Trust que acabo de pasar, y ahora vamos a ver los resultados de estos. So, Steam Trust fue el primer evento que se, que se eh, realmente calificó. Los segundos en calificarse, bueno, o entregarse, fue RoboSketch y distro entonces vamos a ir con RoboSketch, primero que todo vamos a ir con los primeros cinco lugares, con los primeros cinco lugares, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo nos va. Primero que todo vamos a presentar los retos, entonces vamos con Robo Sketch. en RoboSketch, ¿qué tenían que hacer los equipos en RoboSketch? Ya, el RoboSketch es este, eh, tenían que hacer la palabra Pollux, I'm going to translate, because we have a, a team from India, they have to do the Pollux, the word Pollux, because of our sponsor, celebrating their 10 years. So part of the letters also simulate a 10 for the 10 years of Pollux. Entonces, simulamos la palabra y el número 10 por los años de Pollux. Habían unos parámetros técnicos que tenían que cumplir si no había There were some technical requirements eh, that they have to respect. Otherwise, there was a, a penalty for that, right? So, that being said, entonces vamos a mostrar el quinto lugar, fifth place for India, Atreya Savage. Uh, there is a, a penalty because uh, he appeared in camera and that was part of the rules. They were not supposed to. Just explain. Hello, everyone. My name is Shrey Salge and today I am going to tell you this which I have done coding of Polax, which was given in the RoboSketch competition. So firstly I made the P1 firstly. Then I then I go for the O. Okay, I'm just gonna forward a little bit. Vamos a, a, a avanzar un poquito porque siempre se demora mucho uh eh, tiempo haciendo la O. Takes a while. And then I went for L. and then for u and then for x by Pythagoras theorem no más él explica algo muy interesante which listen. this Pythagoras theorem is first ab square plus bc square this and this so hypotenuse I found it then same like this This also hypotenuse I found it. Thank you. It was very interesting actually just like that the hypotenuse thing how he found it in order to make the x. Eso fue algo que le gustó mucho a los a la juez a la juez Janeth, que que calificó. El hecho de que pudo el chico mostró cómo calcular la hipotenusa para la x. Y, eh, fue muy impresionante. It was very nice, very nice. Gracias. Congratulations, my friend. Fifth place. You don't get a podium, but that was very good. Very good. Fifth place. Amazing. Listo. Cuarto lugar. Our, eh, nuestros amigos de Bolívar Coding de Cali. Y aquí comienzo con el robot. Vamos a empezar. Hola. Soy aquí, Rex 2010. Y aquí Rex comienzo 2010. con el robot. Yendo, comienzo a hacer el palo de latte rojo y tengo la azul aquí comienzo a hacer el círculo rojo después que lo termino me voy arriba, voy abajo haciendo la L después me voy hacia adelante y hago la U aquí me voy hacia adelante aquí me devuelvo a y ahí termino la X bueno vamos a ver, el, ahorita vamos a ver las penalizaciones y demás, hay penalizaciones, hay penalizaciones porque eh, podemos observar, por ejemplo, la X no tiene el tamaño de, de, de largo, de altura, porque se pega en un lado y luego no la hace bien, entonces eh, eso, eso afectó al equipo, ¿no? Eh, ahorita vamos a ver esos tiempos, eh, felicitaciones igual. Cuarto lugar, Bolivar Coding Rex 2000 Ahora, es tercer lugar, podio para Lucy. Lucy, felicitaciones para este Starbots con Starchick. Starchick. Hola, este es mi trabajo. Bueno, yo no tenía como que ningún bloque hecho para las letras, excepto para la X, entonces, pues, a que programé con los colores y todo. P, e, O, L, I, U, y pues al final pues el bloque predeterminado ¿no? Sí, ¿no? y a queda así. Eh, pues vamos a ver que no cumple con ciertas medidas y, se, y eso le acarrea un sinnúmero de, de, de, de de penalizaciones, pero igual cumple la figura, lo que no cumple es con los requisitos técnicos. Aún así, con todas las penalizaciones, queda en tercer lugar y ahorita vamos a ver por qué. Así quedaría. Bueno. Muchos van a decir, no, pero no está en el centro, no tiene el tamaño. Tiene toda la razón. Hay unos requisitos técnicos y si no se cumplen, se penalizan. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. En ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver enseguida. Ahora. ¿Quién sigue? Vamos a ver, vamos a ver. En este momento, sigue el segundo lugar, que es Lighting Blue Lizards. Felicitaciones. The Columbus School. Doing the P. And and I'm and now a circle for V O. Bueno, vamos a empezar un poquito más atrás. Okay, so first we start doing the P. Eso ahora sí. And and I'm and now a circle for V O. Vamos a adelantar un tricito. Then we need to do the L, so it says colx, then the U and the X. And Excelente, thank you. Y ahora sí, el primer lugar, el primer lugar. Vamos a ver quién se lo lleva. Si no estoy mal, es Corto, ex Cortocircuito. Vamos a ver eh, esta desde Bogotá, Colombia. Buenos días, eh, soy Juan de San Giraldo del grupo Cortocircuito. Y... Juan Esteban sigue. Creo que se nos paró. Vamos a intentar de nuevo. Buenos días, eh, soy Juan de San Giraldo del grupo Cortocircuito. Y hoy... Bueno, se nos está parando un poquito aquí la imagen. Eso, eso pasa, eso pasa en las transmisiones en vivo. Vamos a ver si lo podemos ver de nuevo. Bueno, aunque no es en vivo, estamos grabando en vivo en este momento. Para poderles dar a ustedes el, el, una idea de lo que hicieron todos los equipos. ya Bueno, Juan Esteban, Juan Esteban, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Juan Esteban? Este reto. Bueno, mientras tanto creo que voy a mirar, me voy a mostrar los tiempos y enseguida mostramos el reto de Juan Esteban. Eh, si lo podemos ver. Entonces tenemos aquí que Starbots tiene unas penalizaciones interesantes, tiene muchas penalizaciones. Y por eso eh, se hace acreedor a siete minutos de, de penalizaciones. Sin embargo, había sido el primero en entregar. Eso hace que le ayudó el hecho también que algunos equipos no entregaron y que algunos que entregaron tuvieron penalización. Ya, entonces, estamos con seis de con 50 minutos y penaliza con penalización. REX 2010. Tenía 27, pero un minuto de penalización por lo de la X, 28. Starship lo hizo muy rápido en 20, pero tenía mucha penalización, 27. Da Vinci Vod, 24, sin penalización. Y Cortocircuito, 21 con una penalización que vamos a ver si la podemos ver ya. Vamos a ver, vamos a ver. Buenos días, Ahora soy el, sí. San Giraldo del Grupo Cortocircuito y hoy voy a mostrar el código para pues, la palabra. Bueno, aquí eh, creamos un bloque personalizado para centrarlo para que nos quede más fácil programar. Entonces lo pusimos en Ahora posición sí. inicial para la... Uy, uy, uy, uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Juan Esteban? bueno, vamos a ver si podemos mostrar más adelante... grados y eso esos 90 sí. grados esto empieza pues empieza a hacer la L después echa la L y él explica primero todos los bloques y luego este muestra 400, 400, lo que 900, hace 200, ese, ese pedazo es la U esto y luego por aquí ya empieza a hacer la X hasta pues que sale del dibujo bueno vamos bueno vamos a ver si vemos ya el dibujo como tal eh, desafortunadamente está no sé qué pasa con el video. Si no, simplemente vamos a ver el final para poder continuar y ver Distrill, ¿okay? eh, Algo, algo pasa. No sabemos qué puede ser que pase ahí con, con este reto. De Juan Esteban, pero bueno. Igual lo hizo muy bien. hizo la, la pe Sin embargo, quedó tocando una de las figuras, la X, el robot. Entonces, como quedó tocando una de las figuras, por eso tuvo penalización de un minuto y eso hizo que, eh, bueno, igual lo hizo muy bien, entonces quedó en primer lugar. En primer lugar, felicitaciones a los equipos que lo hicieron sin penalización, ¿no? Que fue Lightning Bull Leasers, eh, cosas que pasan, ¿cierto? Cosas que pasan. Vamos a ver si podemos mirar así sea la última parte del reto. Vamos a tratar de refrescar, mostrarlo. Y si no, pues avanzamos. Después trataremos de mostrarlo de nuevo. Bueno. Ahora sí. Esto, bueno, aquí vemos gratis. que me tocó así porque... Esto, pues, así lo hizo muy bien. Me tocó así Espero porque se está demorando muy, en cargar. Muy buen código. Bueno, adiós. Si hay tamaño de 40... Si sí, sí hay un tamaño de 400 la X, porque está un poquito más larga, pero entonces el tamaño sí lo cumple. ¿Qué pasa? El robot queda tocando la pared. El robot queda tocando la pared. No, no era la figura, sino la pared. El robot queda tocando la pared. Y eso hace, eso hace una penalización de un minuto. Les sí, decía que no podía tocar nada más. Entonces, eh, si sí, desafortunadamente toca pared ahí. Eh, y eso hace que, que se penalice eh, eh, no era la figura era, era, la, era la pared eso consideró los jueces igual que en primer lugar o sea que felicitaciones felicitaciones muy bien muy bien bueno ya mostramos los tiempos eh, también tenemos a cortocircuito Vex que lo hizo en 76 final Piñalbot de tu nueva team que llegó en séptimo lugar con 50, con 75 ScienceBot con 59, muy bien, un sexto lugar, y ya vimos los primeros cinco. Ahora vamos a ver, muchas gracias, muchas gracias a los equipos de RoboSketch. Ahora vamos a ver los equipos de Disc Drill. Vayan vale a notar eh, que estos fueron calificados, estos retos, por dos jueces independientes, o sea, ellos calificaron solitos. ¿Qué se hace la organización? La organización simplemente pasa esos resultados cuando hay apelación revisa y contesta las apelaciones pero eh, basados en la norma y respetando lo que dicen los jueces, ¿no? Si incluso se consulta a los jueces, los jueces dicen no estamos de acuerdo por X o Y se trata de respetar esa, esa decisión. Entonces aquí hubo algo de polémica vamos a explicar por qué. So this is this drill and there was some problems with this. Uh, challenge in the sense of there was a little misunderstanding for some tips. Entonces, primero, los equipos debían llevar uno de cada color a cada cuadro. Muchos equipos decían que es que no veían los tres de color aquí en el azul y en el verde, y es que cuando se toma la vista aérea se tapan, estaban en torre. Entonces, basándose solo en la imagen sin leer eh, vieron la imagen, vieron solo azul, vieron solo verde, y estos tres, y estos tres arriba, estos tres en el medio, estos tres arriba, y así lo hicieron. Pero no leyeron la instrucción. Dice, hay un disco de cada color, de cada color. O sea, hay tres colores, tengo que llevar esos tres colores a ese cuadro. Listo. Listo. Hay tres discos de diferente color alrededor de los bloques del centro. El robot debe terminar en la entrada de la pared del castillo, man, sin tocar ningún disco. Por eso, eh, eh, entendimos y escuchamos a los equipos que hicieron reclamos, escuchamos a los equipos, se les explicó. Eh, no podía tocar ningún objeto diferente a, eh, a los discos, ni pared, ni bloques. So just to translate for Philippines who participated in this challenge, eh, the teams... Some teams had an issue because they didn't understand the fact that it had to be one of each color in the in the squares, and that was apparently a misunderstanding by some of the teams. Uh, there were several teams from one uh, from one academy that had that issue, and other two teams. Well, but in, for the most part, most of the teams did it correctly. Uh, most of them did. Uh, so that's why it was considered that was. We can see how there was a misunderstanding, but we think and we even in English, we think that it was very, very uh, clear. Okay. Listo. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál fue el, el podio de este, de, este, de este reto? Bueno, entonces el, nuestro código trae los, uno de cada uno de cuadro. de, de palabra, Bolívar a, Colin. Entonces, por ejemplo, un azul aquí, un rojo aquí, un verde aquí, y un verde acá, un rojo acá y un azul acá, y lo mismo aquí. Y después dejar... Eh, este y este acá no movido coger este y ponerlo aquí vamos a adelantarlo un poco a ver ahí cogió el azul para dejarlo en el bloque azul y se va al centro vamos directamente ver, por otro azul para poner en el cuadro rojo ahora va por el rojo para dejar en el cuadro azul ¿El verde? Ah, sí, el verde, eso. No el rojo. Después ya va por el rojo. Y Después, terminamos el cuadrado azul. Ajá. Si es que no se buguea, claro. Ya no se buguea, no se buguea. Ahí coge el rojo. Y ya así terminamos el cuadrado azul. Ajá. Ahora va por el verde. No por el rojo, ahora va por el rojo. Entonces, como pueden observar, por ejemplo, ahí, que, a pesar de que, que hay tres colores en el azul se ve como si fuera uno solo porque están ya, uno encima del otro amigos, el verde que no siempre funciona pues ya no se por ahí a coger para el otro verde sí, <risa> el de abajo ahora va muy bien lo cogió, lo cogió y lo deja en verde ahora va por el rojo y después por el azul Bueno, vamos súper bien. Rojo, y luego vamos con otro va equipo. Verde, también. De la misma se va al centro. Va por el azul. Excelente. Para dejarlo en el verde. Eso súper bien en diagonal. Porque ¿no? haría el verde y el rojo donde veían estar. Y el azul delante lo no tenemos que mover a donde, a donde está, como que más o menos en el, miedo, en el medio. Ajá, y después dejar el robot. Va a bajar y va a hacer un giro de 180, va a bajar y ya. Y tiempo. Bueno. Está muy bien. Ay, excelente. excelente. Excelente. Ahora vamos con Mandalorian también de eh, Bolívar Coding, Cali. Hola, soy, soy Alejandro Serrano de Bolívar Coding. Mi robot es Mandalorian Junior y voy a hacer esto. De, de Primero no, empecé con lo con el disco azul, voy a ponerlo ahí arriba. Y luego empecé a poner los discos rojo, verde y azul en la caja roja. Bueno, vamos a adelantar un poco. Sí, rojo, verde, azul. Y luego excelente. empecé. Ahora va con el verde. voy llevando una de cada color a cada cuadro. Y luego empecé con la caja azul. Y usamos el comando, y creamos el comando center para que se vaya directamente hacia el centro. Perfectamente en el centro. Y no nos quede otro disco. Y por último, el rojo. Y como dicen las reglas, que el robot tiene que quedar en el centro, ahí está. Excelente. Listo. Ese fue mi robot y ese fue el reto. Excelente. Ahora, tercer lugar, tercer lugar, para Starbucks Galactic Girl. Aquí lo hizo muy bien, pero tuvo una penalización y creo que lo había hecho mejor. Hubiera quedado en mejor lugar sin la penalización. La penalización fue que no salió el audio y eso da cinco minutos de penalización. Igual se ve muy claro eh, el, el trabajo que hizo. Bueno, aquí vamos. Anda muy bien, muy rápido, muy rápido con el código, ¿no? Y hace unas diagonales muy interesantes, lo cual hace que sea más rápido el reto. Este es un estudiante que manualmente en un cuaderno cuadriculado asignó posiciones a cada uno de los discos. Entonces, esto es lo que me referíamos, que no se ve, a pesar de que uno de cada color podemos observar que están encima. Entonces parece que fuera uno solo, pero realmente ahí hay tres discos. Eh, y de pronto ese fue uno de los inconvenientes o malentendidos con las instrucciones, a pesar de que escrito sí estaba y está muy claro por escrito. Excelente. Y termina. Excelente. Felicitaciones, felicitaciones a María Castro de Galactic Girl Starbucks, tercer lugar. Y ahora nos vamos para el segundo lugar. Segundo bueno, lugar es. El es de para, la Polux you. Eh, para la competencia de del equipo Pollux You. Caro Álvarez. En este rod tiene que llevar uno de, un disco de cada color a cada cuadrante: azul, rojo y verde. Para esta competencia utilizamos bloques prescritos, que son estos rosados que se ven a la izquierda, en los que definimos a cada disco con una posición dependiendo del color. Entonces está de azul 1 al azul 4, del verde 1 al verde 4 y del rojo 1 al rojo 4. Por ejemplo, en azul 1, en rojo tiene que ir adelante 700, girar a la izquierda, después ir otra vez adelante, recoger el disco, reversar, girar a la derecha, después otra vez adelante. Suelta el disco y reversa. Así está en cada uno de los discos. Hay un trabajo previo muy, muy importante, ¿no? En este reto. Caro Álvarez, es muy importante que recuerden ese, ese nombre. Ya les voy a explicar por qué. Súper, súper, súper. Muy bien, muy bien. Carolina Álvarez, bueno, aquí ya va a terminar. Y para finalizar el rot, tiene que llegar a la posición de acá del centro. Ese sería todo el reto, muchas gracias. Ella inclusive había mandado un video antes, y le tocó volver a enviar porque no lo había mandado con audio, y para que no la penalizaran lo volvió a hacer. Le daba mejor el que envió segundo, entonces por eso se le dio ese tiempo. ¿Por qué es importante ese nombre? Porque ella es hermana de Mateo Álvarez, ella ya salió de, del equipo Polux, ya no hace parte de esa institución educativa, que es el Juan N cada Por eso es Pollux y como independiente, pues es hermana de Mateo. ¿Quién es Mateo? Pues en nuestro primer lugar con Pollux. Vamos a ver a Mateo. Buenos días, aquí en el equipo Pollux, Alfa, con el reto de Discreen. Como podemos ver, el robot va a coger un disco azul y lo va a llevar al cuadro azul. Luego va a coger otro disco azul y lo va a llevar al rojo. Vean ese trabajo previo de todos va a dejar esos. este que está más cercano para posicionarlo al rojo. Wow. Y después va a llevar el azul al cuadro verde. Como dicen las, regla... las instrucciones del reto, que cada color debe estar en cada uno de los cuadros bueno uno rojo, uno verde y uno azul en cada uno cierto ahora está cogiendo los rojos para posicionarlos en cada uno de los cuadros y va a dejar eh, de la esquina superior derecha eh, ahí porque ese no se toca es parte del reto ahí vemos que está llevando el último rojo y ahora va a comenzar con los, con los verdes va a llevar uno verde al cuadro 1, después va a llevar los otros dos que sobran en, en la parte derecha a los otros dos cuadros. Listo, ahí vemos que lo soltó y ya ese sería el último verde. Y para finalizar el reto, solo tiene que posicionar el azul en su respectivo lugar. Ahí casi se le sale, pero está dentro no del cuadro. Coloca. Y ya super todo en reto, muchas gracias. Súper bien, súper bien. Felicitaciones, Mateo. Entonces, vamos a ver los tiempos finales. Aquí dice que, bueno, vamos a ver todos. Tuvimos 32 equipos. Unos no entregaron, otros que entregaron, pues no tuvieron el reto válido porque no hicieron lo que se pedía. Otros fuera de tiempo. So, we have also teams out of time, like... They send it after the time. Y vamos a repasar los primeros lugares. Entonces, tenemos Robocar desde Palmira Valle, 66 segundos. Bt Galatea, 65. Robocar Hulao, también desde Palmira, 64. Eh, Bolívar Coding BMW, 64. Cortocircuito, corto X, 63. Lighting Blue Lizards, 47 en el sexto lugar. Y el que acabamos de repasar son Bolívar Coring, 42. Bolívar Coring con, también con Mandalorian Junior Primero el otro era Lightning Chinobis, luego Mandalorian Junior Luego Starbots, The Marymount School. Galactic Girl, 22 minutos con la penalización. Vemos la diferencia entre primero y segundo, segundo y tercero, y tercero y cuarto. ¿Sí? muchos muchos minutos. Y Olux, Carolina Alves, que la mayor, con 16 minutos. Y Mateo, que no es el, el chiquito, pero ya está en grado 11, ya está en grado 11. Felicitaciones con 7 minutos. Bueno. Muchas gracias a los equipos por haber participado. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado de nuestra competencia y lo sigan haciendo. Un abrazo. Este fue para todos. Recordemos que este fue Robo Jam. Un abrazo para todos. Gracias.